Hola, Andy Rixa. Aquel poema está escrito para amado Nervo. Me encantaba cuando era petita, parque solía diru a las escuelas. Adiós, el barquito de papel. Con la mitad de un periódico y sin barco de papel, en la fuente de mi casa, le hice navegar muy bien. Mi hermana con su bandico sopla y sopla sobre él. Buen viaje, muy buen viaje, barquichuelo de papel.